Eh, que nosotros queremos ser prudentes Por eso tenemos un bajo perfil Simplemente hemos querido aquí Venir a hablarle a ustedes Sí, porque es que eh, es que La gente piensa la, Muchos se están enterando que usted está en eso Ahora, sí, porque es lo que usted que no ha hecho eh, Propaganda, no. ni lo veo que Lo que sé yo pasa qué. es que no estamos en campaña Y yo no quiero violar la ley de Porque Partidos. la ley prohíbe Bueno, es que no estamos el, el, el, el, La ley de partido Lo dice muy claro Inicia el 2 de julio y no podemos nosotros el artículo 44 también nos, eh, Aquí tenemos eh, un líder de, de, de, de, de la zona de para allá Pedro Quesada de, dígale Pedro de dónde es usted De de a ah. ahora sabe que ya fuimos allá los otros días Claro eh, yo quiero que yo quiero que ya le llegue a, a, a ser síndico, a ver si nos ayuda aquí, lo que es de medio ambiente, porque esto está vuelto un desastre, esto está abandonado. Eh, pues donde nosotros nos bañábamos aquí en, en Villoitencia que hizo un, un bañadero. Sí, yo esto mal. está vuelto un desastre, esto está todo pedido. Yo no sé en qué, qué está medio ambiente. Qué pena, No qué tengo pena. nada. Ady. Hicimos un balneario. Pero gracias, Pedro. Hicimos ay, un, ay, un balneario muy bonito. si usted hizo sí, yo, yo quiero dejar claro acá. Que nosotros lo que queremos invitar a todas las personas para que se sigan inscribiendo en nuestro partido revolucionario moderno para poder seguir fortaleciendo tanto la el municipio a través nuestras como del presidente de la república si el presidente de la república no me acompaña yo no podré ejecutar el sueño que yo tengo para san francisco de macorís y es por esto que yo he venido acá donde ustedes para que se sigan inscribiendo eh, sumándose a este gran proyecto del municipal y este gran proyecto de Estado que encabeza el presidente Luis Abinader que lógicamente no ha manifestado su intención pero en su momento nosotros entendemos que él lo va a hacer cuando la ley le permita en ese ámbito de jurisdicción electoral y eso es nuestro, nuestro deseo, ¿verdad? Buenas noches Buenas noches, don Amade. Un placer le le habla le habla de aquí del de barrio Nueva Luz. Estamos con Ale Hombre a hombro y cuerpo a cuerpo para ver que recupera los espacios públicos que después que lo recuperó ya volvió y lo cogieron. Pues está bien, hermano. Gracias. Bueno, reiterarle que el Partido Revolucionario Moderno es nuestra estructura, nuestra base fundamental para el crecimiento nuestro como, como Pero político. hay quienes dicen... Dentro de los adversarios que usted tiene dentro del PRM, que usted está bien situado en la ciudadanía, y una muestra de eso son todas esas llamadas de apoyo, no ha habido una sola en contra. Pero que en el PRM usted dice que no está bien porque usted no fue bien con los PRMistas, que usted no se portó bien con los PRMistas, que. Bueno, muchísimas cosas dicen. ¿Qué usted cree? Bueno, de eso? yo quiero decirle a usted, Omar, que usted es un hombre de este pueblo, de este municipio y si usted se pone a ver, nosotros teníamos toda la estructura del partido en el ayuntamiento. ¿Nombrada? Eh, totalmente, todos los que están en el gobierno hoy estaban conmigo, todos absoluta tal vez un 10% no, pero la gran mayoría estaba, porque la comisión política tenía un 90% de los nombramientos. El ayuntamiento lo único que hay que ajustarlo a una nómina pequeña y que hay que buscar que también esa, esa cuenta de servicio pueda dar con los resultados que espera la población de desarrollarlo. En ese tenor nosotros eh, siempre asumimos ese cuidado, pero realmente el Partido Revolucionario Moderno contó eh, con el ayuntamiento, incluso la base del partido hicimos un levantamiento para ver sus técnicos y sus profesionales y si yo le digo a usted, todas las personas que estaban ahí, usted conoce a don Pedro Moronta, nuestro amigo, sí, amigo usted usted conoce pues, a don Jorge a, a Gil, el secretario general con nosotros, todavía se mantiene ahí, un gran hermano, don Pelegrín Lizardo ahí, don eh, Alberto Durán ahí, Canela también, eh, doctor Antiguo en servicios generales... Eh, eh, Todas partes, los muchachos de la juventud, oh, Nelfi, el que era de la juventud. Sí. buenas noche. Nosotros ahora es de la juventud sí, aquí a noche, nivel del Estado. Ma. Un placer. La de la mujer Ma, con Francis Ma, Dina, Ma, Ma, Ma. todo el mundo. Ah, Mau, ¿cómo está, Mau? Mi, mi querido Mau. Ma, eh, yo soy presidente de la zona E, de la tercera, la tercera zona más grande del PRM. Y yo estoy con ese señor que tú tienes ahí. Señor. ¿Cómo? Ah, pero ven acá. Más uno de los líderes, más el jefe de deporte no, aquí. No, no, hay un trabajo bueno, y, haciendo. Y ese señor, yo estoy con él. Para no quitarte tiempo, porque tú tienes un líder sentado al lado tuyo. Ah, gracias, gracias, gracias, gracias, Gracias, hermano. Mira, pro... de la zona él, está con él. Ah, pero no, mira que... Muchas, ah, pues entonces, no, no, no, como dicen, y que, que no tiene no, estructura dentro del PRM. No, no, miren, nosotros somos, yo puedo decirte que nosotros tenemos una gran estructura, mucha gente se inscrita, porque la población, el municipio en este momento, eh, el PRM cuenta con el 50... ¡Buena noche! Sí, buena noche, buenas noches, ¡Un placer! Sí, muchas gracias, Manuel. Miro, Manuel, ese fue muy buen alcalde, sinceramente, no podemos hablar mentiras, muy bueno fue. Pero él sabe que a veces tuvo problemitas con muchos compañeros, que no lo recibía en el ayuntamiento, ni principalmente yo, que soy de la colina. Yo fui un fajador de ahí, sabe, desde que empezó una candidatura. Antonio. Cuando él no la quería aceptar. Antonio. Ah, pues ¿te lo conoce. Antonio, sí. no claro, es mi amigo. Nuestro hermano. Fijo. Nuestro hermano bueno, a mí mismo no me recibió, él no sabe que no. Nuestro hermano, nuestro hermano. Y él sabe que yo no iba a trabajar en el ayuntamiento. Efectivamente. Y yo le iba a contar basura. Sí. ¿Eh? ¿Está bien, Antonio? Gracias, Antonio. Lo que pasa es que Antonio en verdad no, no quería trabajo en el ayuntamiento porque él era, era un maestro constructor. Ah. Y entonces, pues, tal vez en un momento yo no pude recibirlo. Pero si hubiese sido de trabajo, él hubiese estado ahí porque una de la gente que se fajó con nosotros... Pero ¿y por qué usted no lo recibió? Si él, él quería? Bueno, él, él señala eso, pero <risa> de verdad es que, la verdad es que él eh, le pido... Buena noche por aquí, Bueno si ocurrió, porque yo lo único que hago es recibir gente en mi vida. Omar, buenas noches. Buenas noches, un placer. Eh, Omar, ¿cómo tú estás? Bien, gracias. Estoy viendo a Ale que está pirando ahí eh, una persona... Eh, A gusto del pueblo, te hablo en un oficial, la policía retirado. Oh, okay, qué bien. En el caso de que Ale, eh, Ale gane. Ya yo voto, ya yo puedo votar por él. Sí, porque ah. ya no está, es verdad. Lo que yo ah. quiero que Gale me le dé como un poco más de apoyo a los policías, el policía que haga la cosa bien, ¿me entiendes? Correcto. policía la cosa bien. Hable de eso que él dice, entonces, claro. hermano. Hable bueno, de eso que él dice. Bueno. Gracias, hermano. Tú sabes que Hable de eso que él dice que quiere que la policía, bueno, aquí esto se ha congestionado, hermano. Sí, a, tú, a ver cómo está eso Tú sabes que la gente nos conoce, nuestro norte, nuestra Buena. voluntad. Y se me ha congestionado esto. Tú sabes que yo quería y tengo el deseo a la policía. Yo le, le donamos en el ayuntamiento Freezer. Le donamos estufas industriales para que los policías pudieran hacer su almuerzo. Digamos y le íbamos cosa, a dar una mensualidad. se lo hicimos. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo está usted? ¿Usted tiene conocimiento de una encuesta? ¿Y cuál número le dan esas encuestas? Bueno, realmente nosotros, gracias al señor tenemos un gran porcentaje eh, que podría decirte nos asegura a nosotros si así Dios los quiere porque Dios es primero yo soy de la persona que pongo a Dios primero pero queremos ser humildes, la población sabe eh, hacia dónde vamos a nivel de preferencia pero yo le puedo decir a usted hermano Buenas. que el pueblo nos ha bendecido con grandes Qué con grandes preferencias. Sin placer Sí, gracias, gracias. Eh, Omar, óyeme, yo soy de Tenares, si yo pudiera votar allá en San Francisco de Macorís, votara por ese señor que está ahí, por, cuando él fue alcalde, lo hizo muy bien en San Francisco de Macorís, yo soy testigo de eso, y soy de Tenares, si pudiera votar por ese señor, votaría por él. Bueno, eh, eh, qué lamentable, bueno hermano, usted está, puede, puede, puede, la, la, cosa, la puede, situación suya, buena, por aquí. Con Ale, Ale, queremos Ale, que tenía la organización que abrió usar segunda limpiecita y eso da una posible puerco. Ay, Dios santo. Hermano, pues tú, sí, un revisito. Si sí, logre al Señor, yo por eso le digo a usted que tuve que aceptar. ¿Y qué haría usted nuevo, aparte de todo eso que usted ha enumerado, que en cuatro años de ser usted escogido nueva vez alcalde, ¿qué le ofrece usted a San Francisco de Macorís? Bueno, yo tengo que seguir trabajando la salida a Santo Domingo. Como usted nos imagina, yo tengo un plan para que todo el que venga aquí eh, vea una ciudad turística. Tengo un plan de que a Vistel Valle se le haga un polideportivo eh, amplio. Vistel Valle es una, población, gran ciudad, una, ya. una población muy amplia. Yo muy trabajé bien. mucho allí, le hice uno de los grandes parques y, y, y traté de remozar siempre lo demás. Seguir trabajando con las áreas recreativas, eh, seguir trabajando... Eh, con Buenas noches. Aceras con Ténem, en Vistelvalle. Sí, bueno. sí, adelante. Omar. Adelante. Sí. Dile a Ale, que es Morillo Mena, el hermano de Salvador, que yo quiero verlo personalmente. ¿Cómo no, Morillo? Claro. Yo te apoyado y te apoyé. Corre, gracias, Morillo. Claro que sí. Ok, Morillo. No? Eh, eh, sigo insistiendo sí. también. Nosotros, además, queremos pedirle al presidente de la República. Que nos ayude a que nosotros tengamos eh, facilidades para. ¡Buena! Que... Sí. Habla el Martínez. Alegría. diga. Oh, a el bachatero. Sí. Y, y, y Raíl Martínez. Y Ahí ¿y será él. Ahí que... será él, claro que sí. Es, un, es nuestro hermano. Ok, Raíl, ¿buena por aquí? Buena, buena. Sí. Sí. Eh, que cuente Alessia con el voto mío. ¿Dónde usted vive? Aquí en Madrigal. En Madrigal sabe quién soy yo, Alta Gracia. Alta Gracia. Alta Gracia, bueno. Claro eh, eh, sí, eh, claro eh, hermano, sí. pero no, no lo has dejado no, Gloria, eh, Gloria, hacer un plebiscito. Bueno, bueno, Gloria al Señor. Yo le decía que, caramba, no estamos en, en campaña. Vine aquí simplemente a exhortarle, pero... Usted me ha hecho una serie de preguntas que he tenido que respondérselas, pero la misión es que se sigan inscribiendo en los formularios del Partido Revolucionario Moderno, nuestro partido, el cual... ¿Usted no teme que gente con dinero puedan aplastarlo, eh, eh, que eh, millones de pesos que se pongan a circular? ¿Usted no teme eso? Bueno, realmente yo creo en el pueblo, el pueblo es que me ha llevado aquí, el pueblo que tiene que defender su voto, porque yo... Le dije a usted que no tenía la intención de repetir, me ha empujado eh, las conversaciones que he hecho con la población, las consultas que he hecho y lo que me han estado manifestando a nivel de altas instancias eh, y realmente este pedido yo lo he aceptado por el pueblo, por el municipio para retomar muchas cosas. Son ellos que tienen que abrir los ojos, eh, que pensar en, en, en lo que nosotros podemos realizar y además... Saber que nosotros llegamos allí y no recibíamos dinero. Nosotros eh, trabajamos con grandes pérdidas a nivel personal. Y fíjese que yo no soy un hombre millonario. Por eso usted dice que teme que, el, si no tememos que los millones nos aplasten. Nosotros vivimos 24 horas trabajando para esta sociedad. Yo levantarme a las 2 de la mañana a servirle a un ser humano en cualquier Buena. momento para mí, eso es de mucha alegría. Por lo que es el pueblo que tendrá es eh, que es ah, reguardar eso ella que yo creo una encuesta dice con Alex Díaz está bien Sí, sí. manera que es el pueblo que debe de resguardar, que debe de entender bien eh, los pasos que se deben de dar en estos próximos meses eh, para ya, porque en febrero son las elecciones y en julio 2 comienza ya pues esa, bueno, esa no, búsqueda no, de esa nominación ya, Tomás, Sí. Ya, aquí hay cuatro votos de Alex Ah, ¿En qué sector es eso? No importa que haga cuatro. Aquí a la Vera de los Muneses. Ah, a la Vera de los Muneses. No importa que haga cuatro, dice. Eh, sí, hermano. tú sabes que eh, la gente está, está muy clara. Lo que pasa es que nosotros no, nos metemos en todos los lugares eh, a resolver los problemas. Fíjate que donde no cabía un camión, nosotros llevamos motocarreta. Así ah, es verdad. Sí. Nosotros... Buenas noches por aquí. Saludos, buenas noches. Un placer hablarle. Alegría, nadie le quita la sindicatura de San Francisco de Macorís. Hizo un excelente trabajo. quien habla es el capataz Alcoyis Lo mártires. Él me conoce Ramón claro, Emilio. Trabajador. Pues gracias hermano. Un trabajador. Sí, hay un aspecto muy puntual y es que San Francisco necesita que los choferes el gobierno le ayuda a tener... Lo que usted no pudo fue no. regularizarlo de esta parada de aquí, sí. que todo es un desastre. Pero nosotros. Y las paradas, porque aquí. Eh. Mira, hoy me dice Varo que yo mañana voy a ampliar eso. Varo es un vocal de la Junta Distrital de Jaya, de, de que eh, entonces yo quiero preguntarle si eso fue en la gestión suya o fue ahora. Que, que el, el, el, intentó estacionarse en la Castillo, casi libertad y que, que hay una parada que va para la bajada y le quisieron hacer un lío porque que no se puede parquear ahí, y que porque ellos le pagan al ayuntamiento. ¿Se puede eso? ¿Alquilar y que, eh, eh, pedazos de calle y que es pura parada o qué? Bueno, eso hay que regularlo y a los choferes hay que apoyarlo en, de una manera eh, que ellos puedan habitar y puedan trabajar. Eh, yo creo, y ya se lo dije al presidente, que incluso hay que ayudar a los choferes a que tengan con préstamo blando a largo plazo, así como le dan a los arroceros, así como le dan a los sí, agricultores, sí. que le den bus, autobuses modernos, modernos, para que... Lo... No, no, porque ellos hablan de la parada Sí, eh. pero esos aspectos se puede uno dialoga con ellos, porque usted me dice de acá, pero aquí yo me sentaba a dialogar con ellos y ellos mantenían unos espacios allí, ¿qué es lo que se busca?, que es lo que se busca, que haya tranquilidad. Buenas noches. Y ellos daban, ellos daban esos espacios. Sí. Buenas noches. Espera, sí, adelante. Sí, mira, te hablo de aquí de los rieles. Los rieles, adelante. Sí, mire, ese señor que está ahí, es el mejor sí que ha pasado. Hola, chico de Zapocito Macorí. Pues gracias, otra llamada por aquí, buena. hello buenas noches. Sí. ¿Venemos a la... Ale otra vez? Ale otra vez. Gracias, Tay. muchas gracias. Bueno, hermano, pero esto es una cosa Dios, increíble. Buena noche, por aquí. Buena, buena noche, eh, La Villa Olímpica con Ale, ¿él sabe? Víctor, aquí, capitán. Ah, Víctor, Bu bueno, sí. buena por aquí. Sí. Así, ya lo dijo, ya escuchó, continúe hermano, bueno, bueno hermano, usted no ha podido, bueno, pero por lo menos no, no, el pueblo ha visto ya, que el pueblo se manifiesta Sí, porque el pueblo tenía que saber que nosotros estamos inscribiendo dentro del partido para Exacto, para que se inscriba, eh, buenas noches Para noche. hacer grande una plataforma, una estructura partidaria Adelante ahí, Y que tanto el presidente Luis Abinader y yo podamos llegar en la familia de nosotros ¿A dónde la mamá de Martin Moto de aquí de la Ah, la mamá de Martin Moto. Nuestro hermano, nuestro hermano, que hoy estuve hablando con él. <ríe> Gracias, doña. Esa, esa, esa es mi familia, Omar. Sí, esa es mi Buena, familia. Buena, por aquí. Eh, tu amigo de Samaná. Ah, mi amigo de Samaná. Gracias. Sí, sal, saludando a, a Ale, que aún yo no sea sé de San Francisco Macorís pero me gusta que sea síndico porque mantiene todo en orden. Le habla su amigo de Samana. Gracias, gracias, hermano. Buena por aquí. Sí, buena. en Miami, Miami. Miami, sí. Buena por aquí. Gracias. A aquí de la con Dile a Ale que no necesita campaña para ser síndico ya, que lo sé porque es así. Bueno, muchas gracias. Pero por lo que yo he visto, parece que no. Por lo que sí. yo he visto, porque la gente se ha manifestado de manera masiva, prácticamente un 100%, todavía, todavía está Luis Rodríguez, doctor Luis Rodríguez. Ah, caramba. Buena, Luis. Omar, mira, hubo un problema por muchos años en la, la organización La Fortuna. Sí. Donde sí. una esquina se llenaba de agua. El Ahí único sí. que resolvió fue el hombre, ¡Ah, qué bien, Luis! ¡Qué reconocimiento! La, Luis? La entrada aquí, de la hay, aquí hay que hablar un antes y un después de A, Díaz, ¡Oye, oh, ese es doctor Luis Rodríguez! Eh, ¡Gloria a Dios! Y ¿sabes qué me faltó, doctor? Al final, en, la, en el Parque la Fortuna, que se inundan todas esas casas, yo dejé una obra licitada, adjudicada, para resolver todo eso. Un problemas. líder comercial. Luis Toribio. Adelante, Luis, hermano. Caperuza. Y me iba a resolver la entrada aquí. Del parque aquí, donde está Miguelín. Que las sí. casas se inundan por aquí toda de agua. Y no se ha resuelto. Vino Siquio aquí cuando ganó. Y no resolvió nada. Y Ale Luis va a resolver, porque yo sé que eso se va a resolver Y no pegando. Pues gracias sí, no, de, de Luis, hecho, hermano, de un hecho, mensaje final sí, Porque ya esto sí, se fue Sí, De hecho dejamos esa obra eh, Bueno señores, agradecer eh, A usted mi querido hermano Omar Por además de ser compañero Compañero que Trasciende eh, Todos los, los niveles De solidaridad eh, Hacia mi persona Yo pienso que eso le, le va a Dios A, a gratificar siempre esa hermandad y ese reconocimiento momentos muy difíciles que nosotros enfrentábamos cuando dirigíamos y queríamos poner orden usted siempre creyó en nosotros eh, y sigue creyendo nosotros no vamos a defraudar a este pueblo de verdad que vuelvo y reitero, no era mi intención pero ustedes nos han llevado y vamos a seguir fortaleciendo a este municipio tenemos muchas cosas que no pudimos explicarla en todos los sectores eh, que luego Ustedes van a tener eh, todo, todo en un programa que se lo vamos a presentar después que estemos hábil a nivel de ley electoral. Gracias, que Dios le bendiga y a nuestro partido, que seguiremos más eh, eh, firme y, y corrigiendo todo lo que nosotros, probablemente, eh, como humanos que somos, tal vez nos pudimos corregir eh, dentro de nuestro partido y junto con ustedes lograr que seamos más fuertes. Dios bendiga. Muchas gracias a usted, hermano. Bueno, hermano, gracias. Eh, ha sido la comparecencia del alcalde.